Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, otra vez un segundo capítulo en esta nueva sección de BC Tour. Y pues ahora nos toca estar con Dave de Tiquicia Toys, igual acá en Costa Rica. ¿Cómo estás, Dave? Todo bien, todo bien. Muchas gracias por aceptar la invitación, por venir hasta acá. Yo sé que también es complicado, lo habíamos platicado ahí por teléfono. Y pues qué bueno también que, que pudimos coincidir y que se pudo hacer así en vivo. ¿Cómo ¿Todo estás? bien, todo bien por dicha? Aquí... Este, encantado ¿verdad? Que, que nos tomen en cuenta, aquí en Costa Rica, ¿verdad? que estamos tratando de, de poner ese punto en el mapa sobre los Art Toys que vimos que es un movimiento mundial y que es algo muy chido, muy original y decir, aquí en Costa Rica también se puede hacer y se puede hacer bien no, no necesariamente el, el arte tradicional, o sea, podemos pasar al siguiente nivel Sí, sí, sí, lo que platicamos hace ratito, ¿no? y lo que siempre está de, de la artesanía, o del diseño, o de la escultura, todo esto pues, da el siguiente paso y no nada más en Costa Rica, también digo, o en México, sino en, en toda Latinoamérica, le decía también a Luis que pues, esta parte es, eh, también lo vemos como más, como más de, de, de Latinoamérica, y este... Y pues nada, es, es eso. También, le, también platicábamos, digo, no te no tocó, pero también esta parte de que, pues casualmente, por azares de la vida, del destino también de Tabal, que, que, que nos ayudó todo, toda esta onda de, de, del viaje, Luis, que nos recibió. Pues empezar también con Costa Rica también es algo como fuera de lo común o de lo normal, porque también no lo teníamos nosotros como en el radar. Uh -huh. Y pues también está, está chido que, que lo estemos haciendo y que estemos empezando acá. Sí, es como, como las bandas. Eh. Gira Latinoamérica, México, Brasil, Argentina, Colombia, y listo, ya, ya eso no es todo más. Latinoamérica, Nicaragua, sí. La, sí. Costa Rica, El Salvador, Panamá, no, Panamá. No, sí. sí, sí, sí, exactamente, entonces o sea, yo creo que en todos lados por ahí también ya hay, ya hay varios eh, lugares que no, no sobresalían, El Salvador, Honduras, que también ya empezaron, entonces esperamos poder este es el pretexto también nosotros para viajar y también para conocer a más personas, ¿no? Entonces, pues, muchas gracias. A ver, deja voy a, voy a agarrar mi acordeón. Este, cu cuéntanos, eh, ¿cuántos años tienes? ¿A qué te dedicas? ¿Y cómo empezaste como en este pedo? Bueno, este, tengo, voy a cumplir 41 años ahora a, a finales de marzo. Este, soy diseñador gráfico. Tengo, tengo un ratillo trabajando en esto. Y la carrera de diseño a veces puede ser un poco estresante. Entonces uno necesita buscar como alguna salida en la que pueda aplicar los conocimientos y, y el diseño prácticamente. Este, hice algunos trabajitos en la universidad donde incluí esculturitas dentro de una, unas maquetas, en una clase de maquetas. Uno era una, como una tienda de juegos y otro era un, una bebida y se me ocurrió hacer como una maquetita de, de las de para, para los stands, ¿verdad? entonces de ahí traía como unos, como unos magos y un dragón y la otra traía, era como una palmera como un refrigerador en forma de palmera y traía unos monitos entonces dije, hey, mira este, puedo esculpir también entonces estas las hice, ahí andas y todo entonces ahí estaba como la, como la espinita verdad que tenía que hacer algo de, de escultura entonces después este, conocí esta página que se llamaba Tokyo Plastic, okay. de la, una gente, y después descubrí que ellos también tenían una serie de figuritas, los de My Plastic Heart. Entonces dije, ah, qué chiva, qué es todo esto, y ya vi que habían, bueno, los, los mismos muñequitos de la página en ese entonces, cuando estaba empezando eh, lo de la animación, el internet y todo eso, animaciones en internet, del Flash. Entonces, dije, yo ya andaba en ese ride, ¿verdad? Por, por, por, por mi carrera y mis, y mis trabajos. Y descubrir los muñequitos Y dije, mae, hay que hacer esto Hay que hacer estos muñequitos Porque no son, no son los, los tradicionales personajes de, de, de series, de películas Es algo como muy Muy, muy diferente, muy original Y yo, ah, vamos a hacer esto Entonces desde que comencé a hacerlos Primero hice una serie así, totalmente al azar Todos diferentes, todos Porque no tenía idea de cómo, cómo, era, cómo era la línea Ya después este Caí este, como muchos escultores a hacer figuras por encargo Que ocupo X personaje, ocupo tal muñeco de la serie Y yo, claro, claro, yo lo hago, yo hago de todo, yo hago de todo Hasta aquí dije, no, hay derechos de autor hay, <ríe> hay leyes que prohíben esto No, no, es, no, no es bueno hacer esto Y, y no, es, no estoy creciendo en nada Estoy reproduciendo uh -huh. obras de otros artistas Entonces dije, no, no, no, volvámonos pues a centrar Y hagamos una uh -huh. línea, algo diferente, algo, algo propio y mm. fue cuando empecé ya, ya, ya en forma, como, como a concentrarme en los art toys, ya descubrí que se llamaban art toys, designer art toys, este, de los materiales, la forma de hacerlo, etcétera, etcétera. Y que yo creo que también todos pasan, o la mayoría pasa, ¿no? También, pues eh, varios, esto que decíamos, ¿no? Que, que necesito que me hagas este, a mi perro, que necesito Ajá. que me hagas a mi pareja, o lo que decías, ¿no? Hazme un, no sé, acá no encuentro una figura, pues yo quiero un Spider-Man con tal pose, ¿no? Pero sí, creo que también hasta cierto punto es... Y aparte practicas, ¿no? Empiezas Ajá. con todo este tema de practicar, de ver materiales y todo esto eh, Bueno, ya nos platicaste también cómo, cómo, cómo das con los, con los Air Toys. Eh, y ahorita actualmente, ¿cuánto tiempo llevas eh, de, de esto que lo descubriste para acá? ¿Cuánto tiempo llevas? En, en, en realidad no recuerdo una fecha exacta, pero tengo que ser un aproximado como 15, 16 años. Entonces, siempre como que aplico, okay, como que, como no recuerdo exactamente, digo yo, bueno, fue hace 15 años, entonces empecé a marcarlo como en el en 2009, o no, no sé, con la pandemia perdí las fechas. <risa> sí, sí, sí, sí, han pasado como dos años que no, que sigo en el 2019. Ok, son como, como en el 2007, yo creo. Ajá, como por ahí, 2007, 2009 fue que empecé a hacer y que descubrí todo este asunto. Entonces sí, que son como 15, 16 años, o puede ser que, que más, ¿verdad? Tomando los, los años de pandemia. Y, y de ese tiempo para acá, eh, esa, eh, lo que haces, produces, eh, pintas, eh, porque también veo que customizas, es, este, empezaste contigo, si lo vendías, eh, pues más de una pieza... ¿Cómo empezaste a ver también desde de, de ese tiempo para acá? ¿Cómo se mueve o cómo la gente lo, lo valora o lo recibe o lo aprecia? Mm, es que el, el tico es muy, muy, muy quisquilloso y como muy, muy tradicionalista en cuanto a algo nuevo. Entonces está la, la eterna comparación del artista y el artesano, ¿verdad? De ambos, ambos tenemos cualidades y virtudes, pero este, la gente en general eh, a veces no hace esa separación. Entonces ve, digamos, una piecita y va a decir que es una artesanía o que es un juguete. Y uno, no, es que no es un juguete, o sea, no es como para regalárselo a un niño en, en el cumpleaños porque ahí lo va a quebrar, se le va a lastimar o, o puede tener piezas pequeñas. Este, entonces el público ya lo ha recibido de diferentes formas. Como también este, me ha sucedido que en ferias o en eventos a la gente mayor les gusta un montón. Entonces es, es muy variado digamos una vez me hizo gracia una señora que cogió una calavera venía pues ya una señora mayor venía incluso con la hija que venía como cuidándola y la cogió y qué bonito ay, qué... y se le veía esa alegría, esa emoción y yo ah qué bien, qué, qué bien, bien. como me pasó también una chiquita que venía con el papá una chiquita de 10, 11 años tal vez y también tomó una calavera y papi yo quiero esta y el papá ok, está bien, se la compró como, como regañadientes sí, pero <risa> pero y, ella, ella le gustó la calavera y se la llevó entonces es así como, es, es curioso. Sí, sí, yo creo que ahí el Artoy, eh, pues es por gusto, o sea, de hecho es este este tema como de arte juguete, de, eh, de arte objeto, pues es muy visual, o sea, digo, la, el Arto y por lo regular pues nos gusta ya de 25, 30 años para acá, 20 años eh, de edad, pero también por, el, por lo que cuesta, o sea, no es un juguete normal, o de estos como de Mattel y eso, que un poquito más baratos se hacen a gran escala, y pues estos son más caros, por lo regular también es difícil que un niño lo. Uh -huh. no, no, no se le mueve a lo mejor el brazo, son más delicados, de hecho no son. Yo sé que hay muchas personas que dicen que son para jugar, pero no son para jugar. Yo sé que la palabra juguete lleva implícito eso, pero no, un no es para jugar, y es más como para apreciar. Eh. Pero sí, o sea, al final de cuentas, yo, yo por ejemplo ya en la tienda tenemos, eh, teníamos clientes, todavía tenemos clientes de, de 15, 16 años que ya empezaron a coleccionar. Entonces, uh -huh. digo, no está limitado. Es más como yo siento el, el como el, que, que te guste, que es, que, que es lo principal. Ustedes como creadores está bien chingón que alguien llegue y te emocione. Y además, pues el poder adquisitivo que pueda tener la persona uh -huh. para tenerlo, ¿no? Sí, a los, a los niños les atrae, eso sí lo he notado, a los niños les atrae, les encanta porque de ahí ven que es algo diferente, digamos, no ven que son las figuritas de, de, de la serie favorita, no son, ah, poco, no, ven una calavera y dicen, uy, qué chiva, les llama la atención también, por esa misma curiosidad que tienen los niños, a los adultos la ven y son como un poco más recelosos, como, como mmm, sí, ¿y qué cuesta? Uy, no, es que ese precio, uy, es... Que... ¿Y qué hace? Sí, y, ¿Y qué yo? hace? Sí, sí, sí, sí, bueno, ok, expliquemos, bueno, este, yo siento que, que el arte hoy es como, precisamente como un medio de expresión, es, es como un, un término que he escuchado muchas veces, que no es tanto, digamos, como, como el juguete en sí, sino la expresión de, de, del juguete, digamos, eh, estás tomando un medio para expresar el arte, como puede ser una camba, como puede uh -huh. ser, este, madera, como puede ser, eh, eh, las tapas de los automóviles, etcétera. Lo que espero lo estás expresando en un juguete, en una pieza de colección, sí, ya sea que sea un juguete que ya existe, digamos como un personalizado o eh, ya algo que vos mismo estás haciendo, que sean como las demás piezas. Sí, sí, sí, sí es correcto. Cuéntanos eh, cómo, cómo... El, el, esta, esta cuestión de, del arto hoy cómo lo bajas, o sea, qué, qué haces, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí tengo que te un ratito, ¿no? Tu plataforma, que este, nos contabas que este sí lo hiciste, eh, digo, por ahí lo de los cascos, pues obviamente de, de, de Star Wars, estos que son a lo mejor, digo tú, yo estoy hablando ahorita en a lo mejor una intervención, no sé, sea, ¿cómo, ¿cómo lo bajas o cómo lo entendiste? ¿Qué haces? Eh... Bueno, con las calaveras, digamos, esta es como la, la más reciente que estoy haciendo ahorita. Eh, ahí hubo todo un camino. Y en una oportunidad, tuve, tuve opción de conseguir este, uno de estos cráneos de, de médicos. que uh -huh. Estaba en rebaja, ¿verdad? Porque tenían unos precios muy altos. Y yo, ah, qué chivo, me lo compré para mi cuarto cuando estaba soltero. y <risa> Podía uh -huh. poner todas estas cosas. ¿no? <risa> Entonces dije, ok, genial. Eh, me compré el cráneo. Eh, con el tiempo, cuando estaba haciendo los, los muñequitos y las figuras, dije, Ma, eh, es hora de hacer algo, algo propio. Entonces de una vez me fui muy arriba y dije, ah, voy a hacer un cráneo, y ese va a ser mi medio, y ahí voy a personalizarlos. Entonces hice una serie de 10 originales, eh, eh, pero era un cráneo grande, eh, no, no es algo como que, como que mucha gente quiera, entonces estuvieron pegados varios tiempo. Eh, pero sí, por dicha me salieron buenos clientes eh, que, sí, que sí les interesó y les gustó. De hecho, uno hasta me pasó la foto donde la tenía la colección, frente a, al tel y todo. Hay ah, varios, sí. varios, varios, varios cráneos de la colección. Eh, entonces, eso fue como el inicio. Y dije, bueno, estos cráneos grandes estuvieron pegados. Hagamos uno más pequeño. Eh, hice uno más pequeño, pero igual este fue una, un render que compré de en internet y luego lo mandé a imprimir y todo muy bonito, pero igual todavía le faltaba como esa como esa personalización sí, como ese sello ese sello único ajá y que fue uno de estos últimos, ya cuando ya me quedó ahí un saldo, dije no, no hay que hacer otra vez los cráneos porque a la gente le gusta pero hay que buscar algo como más sencillo, porque tal vez no todo el mundo le llama la atención tener una idea de un cráneo anatómicamente preciso aunque esté coloreado aunque esté intervenido porque ahí está este tema de la muerte y todo este asunto sí, que la sí. gente siempre es, es, es recelosa. Entonces dije, no, eh, a la gente le gustan mucho la, las calaveras mexicanas. Y he visto que muchos, muchos amigos míos coleccionan y tienen. Y yo, ok, eh, ¿cuál es el secreto de ellas? Y yo, man, aparte de la, de, la, de la pintura, verdad que es muy, muy, muy bien hecha, es como la simplicidad. O sea, la gente las ve, las os es una calavera. Pero no me da tanto miedo como una calavera realista. Entonces es, es más, más aceptable para la gente ver algo como un poco más estilizado, pero que siempre nos evoca a, a lo que es la muerte, etcétera, todo este sentimiento. Entonces, no, tengo que hacer algo que vaya como en esta línea, que no sea tan realista, pero tampoco voy a copiar las calaveras mexicanas, ¿verdad? Porque es, no, no, no son mías, no, no, no son ni de mi país, ¿verdad? Pero puedo motivarme en ellas, puedo inspirarme. Entonces, eh, llegué a la conclusión de este diseño, que es como más estilizado, más sencillo y espero que la gente lo, lo reciba mejor. Sí. Y, y, y más pequeño, ¿no? También y más pequeño, pequeño, sí. Digamos, esta la puedes poner en el escritorio, la puedes llevar, la puedes guardar en un locker, en donde quieras ponerla, eh, junto con las macetas, eh, etcétera, etcétera, en un jardincito. Que es más fácil que la calaverota gigante, eh, anatómica, etcétera, que va a desentrar a la gente y, wow uh, suave, ¿qué es esto? Eh? Y que además, no sé aquí en Costa Rica cómo ven todo este tema de la muerte y de, de no sé aquí si les da miedo lo festejan, pues, que esté pues también. hay un, un, un equilibrio, hay algunos que sí, otros que no. Como dice la bien. canción okay, okay. Mm -hmm. entonces hay unos que sí ma, calaveras sí uh, uh, loco hay otros que dicen hoy no no no calaveras no jamás okay, okay. están están, están los, los, los dos bandos estos son los últimos y los demás por ejemplo digo eh, ya bueno, ya nos contaste este que fue algo que estaba haciendo para para cómo se llama para tu, tu hija no. pero los demás por ejemplo digo estos de aquí del, de la de la cap eh, eh, no sé, por ejemplo, los... los, los... El back boy. <risa> Esto fue cuando ya dije, ok, voy a producir mi propio material, aparte de las calaveras. Entonces, este, se me ocurrió la idea. de Yo recuerdo que de niño, mi mamá decía que cuando yo hacía travesuras, yo me, me quitaba la ropa. <risa> Entonces decía que no había sido yo, que había sido chiringo que era mi, mi, mi alter ego cuando me quitaba la ropa y hacía las travesuras. Ah, vale. Porque en vez de decir chingo, decía chiringo, pero tenía 3, 2 años, una cosa así. Entonces uh -huh. ese era mi alter ego para hacer las travesuras, me quitaba la ropa. Ah, ok. Entonces yo no fui, pues, eh. Ajá, yo no fui fue chiringo. Pues chiringo chiringo rompió el sillón, chiringo <risa> rompió el almacén. <amasador. risa> Entonces yo dije, bueno, estaría gracioso lo de tomar eso. Entonces dije, bueno, pero no voy a ser un niño desnudo. Entonces uh -huh. se me ocurrió que lo, un chiquito que se escondía en una, en una bolsa, para, para, para hacer sus travesuras Entonces de ahí salió el, el niño bolsa El, el back boy okay. Entonces de ahí viene esta figurita Aunque sí, digamos eh, Por la, la contentera Como decimos aquí <ríe> eh, Lo hice muy rápido Me metí, hice el render, lo imprimí Y no me fijé en detalles Entonces a veces lo siento que es un poco plano yo siempre creo que el, el arte hoy también digo independientemente del diseño de todo este proceso de, de, de creación de lo que también decíamos como de pintura también tiene mucho que ver con esta onda que tiene de historia. Entonces eh, pues también eso está chido. O sea, por ejemplo, ahorita que de esto no me habías contado y ahorita que me lo cuentas ya lo veo diferente. Ah, mm -hmm. No, no que chingón, o sea, está muy chido como toda esta onda que trae que trae detrás y yo también creo que eso es lo que necesitan las, las personas cuando eh, cuando lo van a comprar, ¿no? Siempre hay que uh -huh. decirles pues esto es lo otro y también la agarras como ese cariño y es parte también de la venta, creo. Este, a ver pero déjame ver qué más para no perdernos. Ah, sí, listo. Eh, y actualmente por ejemplo aquí en, eh, en Costa Rica, digo, ya ya medio nos comentaste, pero en Costa Rica ¿qué tanto Sé que es nuevo, pero ¿qué tanto más se está haciendo? ¿Qué tanto eh, eh, es tan receptible? ¿Qué tanto lo están acogiendo? Bueno, al menos a nivel de, de mis conocidos, eh, lo, han, lo han recibido bien. Digamos, a mí ya me, me conocen, ah, David, así ah, el que hace las cosas. El otro día me pasé en el trabajo que estaba hablando por teléfono, me, me, me llamaron para pedirme algo de, de, de TQCTA y dice ya no, de TQCTA no sé qué. Y una compañera me escuchó y dijo ay. Este, usted sí que hice toys y yo sí. Ah, qué chido, una compañera mía expuso en la U de, de, del proyecto de ustedes. Ya, ah, muy bien, muy bien. Sí, bueno. Este, entonces sí, digamos, los poquitos que lo, que lo han conocido les, les ha llamado la atención, les ha gustado. Pero digamos, a nivel nacional todavía no ha sido así como, ah, en Costa Rica hacen our Toys! Ok, este, vengan, expongan aquí en X museo, en X lugar. Todavía no, no, no, no se nos ha abierto la puerta. Espero que en algún momento se se nos abra la puerta, se, se entiende el concepto porque eso hey, nos sé, ayudará como artistas sí, y hey, impulsa que otra gente también lo haga, que otra gente sí. lo conozca, porque digamos, yo he visto muchos escultores muy buenos, escultores y escultoras de nacionales, que hacen, hacen muy buenas piezas, pero igual no, no están produciendo nada original. Entonces yo no, si ellos agarran una idea y hacen algo original, pues, pues es, es una buena este, adhesión al movimiento. O sea, sería genial ver más gente, más gente produciendo porque en Costa que hay mucho, mucho, mucho artistas talentosos. Pero, de ahí se pasa lo, lo, lo que nos ha pasado a todos, de que en qué momento se centran solo en, en lo que se vende y no tanto como en lo, que, en lo que se quiere. Sí, sí, creo que también es algo que nos pasa a todos. Pero qué chido, sí, siempre es eh, ayudar a difundir a, para que la gente lo entienda, para que le agarre el gusto, para que lo compre y también motivar uh -huh. ¿no? a todos los demás, como decías. Sí, una vez me escribió eh, un artista, en, en... estábamos hablando en inglés, ¿verdad? Porque él hablaba en inglés. Estaba conversando con un, con un escultor que seguían cuando en ese entonces utilizaba de, de art. Ah, sí, Ajá. ya me tocó también. Sí, sí, sí. Entonces estuve hablando con él y le dije, oh, me inspira tu material y yo quiero hacer este, cosas originales. Porque él hacía estas, estas piezas que son piezas únicas. No sé si, si, si lo han visto, se llama Duke, Duke Stanat o no sé cómo se pronuncia bien. Pero él hace mis muy diferentes en, en, en materiales mixtos, pero va como más escultor. Okay. Entonces mezcla telas, etcétera, arcilla. Okay. Y él me escribió, eh, genial, este, es genial, pero hay que tomar en cuenta que la gente este, reconoce más a Batman que a Who's that man? Entonces yo dije, ah, ok, ok, sí, va a ser más, más difícil que reconozcan algo que, que no saben quién es a que hagan algo que sí okay. es. Entonces, eh, nos, nos topamos como con ese tope siempre, pero una vez que uno sigue adelante y uno dice, llega el momento en que ya no se empiezan a reconocer, por ejemplo, el bis, ah, bueno, el de jugueticos, ah, okay, sí, el perezosa, el tiquitico, el marito. Eh, entonces eh, pues, también a mí me asocia mucho con las calaveras ah, de, ah bueno te quise todo ah sí más las calacas y yo ok sí las calacas está bien no, no puedo dejar de hacer calacas y ¿no? ah, ya con que te reconozcan ya sí ya está este tema de, de lo que te deja y lo que te gusta ¿no? uh -huh. entonces, siempre creo que es más satisfactorio lo que te gusta porque al final de cuentas lo que te gusta si lo trabajas te va a llevar a que, a que te deje también ¿no? uh -huh. entonces ese es el objetivo yo también yo también lo creo eh, ahora ya vamos a, llegamos al momento del comercial. Cuéntanos, tus redes sociales, haces envíos, entregas acá en Costa Rica, haces envíos internacionales y más o menos los rangos de precios a ver si los podemos sacar ahí en dólares. Ok, este bueno, estoy en Instagram como Tiquicia Toys, estoy en Facebook también como Tiquicia Toys. Hace poco me unía al TikTok. Eh, sí, ahí sí. también como, como por pues ahí es date de tiquicia Toys porque si digamos, uso la, la, la, la red como para hablar un poco de cosas mías, personales también o a decir algunas tonteras, hacer mis chistes malos <risa> <Okay>. <risa> y también este, pongo las esculturas que estoy haciendo entonces, digamos, estoy trabajando en, en alguna escultura, entonces, ah, estoy trabajando en esto vean que chido que estoy trabajando la, la, la, la, la okay. <risa> pero los, me, eh, lo promociono más por, por Instagram, que es cuando ya eh, Subo las piezas terminadas okay. Y están en comunión con Facebook Entonces como que lo que está en Instagram está no. en Facebook pero si uno no le gusta eh, Instagram, le... Sí, a pues, digamos, ¿no? a menos mi abuela La ve en Facebook sí, sí, sí. <ríe> Y no, no la ve en Instagram okay. Y mucha gente me contacta por Facebook No vez de Instagram y viceversa sí. Y hay que ya, tener sí, sí, todos, sí. Lados, no, todos Y el TikTok apenas lo empecé Que ahí va, ahí va creciendo okay. De todos modos, bueno te, me, Le pregunto, pero o a sea, la etiqueta Y el... Acá el, la plaquilla de, de, de las redes sociales. Ah, eh, te decía, bueno, y haz envíos, eh, no, no te metes en esas broncas que vivan cerca. Si eh. alguien quiere una pieza de tiquita, entonces tiene que venir, ¿eh? <risa> tiene que sacar cita. Tiene que sacar cita ¿no? <risa> y venir personalmente y solo si yo lo apruebo. <risa> y, y, y de tal hora a tal hora. Y de tipo. tal hora, sí. No, no, no, hago envíos a todo el país, hago envíos a otros países también, al menos hace poco me encargaron una figura personalizada de un, un personaje, de un, del hijo de una amiga que, que, ten, que vive en Canadá, entonces le mandamos la pieza a Canadá. Okay. Otro, otros amigos también se han llevado piezas a, a España, eh, una vez mandé una pieza a Estados Unidos también. Lo que pasa es que... Eh, de, no, no, no me han dado seguimiento Digamos, no, no he visto después que le tomaran fotos Allá en otros países sí, y claro, todo Valtero, pero, pero no, no, si decimos si, si, si el país está dentro de lo que envía El correo de Costa Rica y lo podemos enviar okay. eh, ¿Y los costos? Por ejemplo, la calavera más o menos ¿Cuánto cuesta? Ahorita este, los, No tengo un precio definido Porque apenas estoy empezando Pero van entre 7000 colones creo que, creo que va a ser como el precio final Eso, eh, Vienen siendo como... Bien como 10 dólares al tiempo de cambio sería? de hoy como 10 dólares 12 dólares ¿no? por ahí sí. como 12 dólares unos 240 pesos más ajá o, este eh, ya las otras figurillas digamos los, los juguetes personalizados ahí varían digamos dependiendo de, de del trabajo que llevan la figura digamos del jambalín esta es un poquillo más, más costosa estas salen en, en 12 mil colones por ejemplo ok eh, pero ya las demás figuritas ya van tres mil, tres mil, casi que todos los, los demás más, más bajos son tres mil colones. Bah. Porque, este, eh, bueno, ahorita digamos por tema de pandemia, economía y todo, tampoco quiero como, como, como tirar muy alto los precios, porque la gente no está como en posibilidad de, de adquirirlo. Okay. Entonces estoy tratando como de mantener una cosa en la que yo gane un poco, pero que tampoco... Eh, la que yo gane y la gente no pierda. Sí, sí, sí, que sea justo para todos. Ajá, bien. que sea justo para todos, sí. Que este va. mientras de Mientras mantengo, porque yo, yo aparte de esto de trabajo en, eh, como diseñador, entonces esto es como un, como un hobby divertido y también quiero como que la gente las tenga a un, a un buen costo. Okay. Este, mientras me hago famoso, ya después, van a ver ¿qué hacen? Y ¿eh? después <risa> sí, es, van a valer más. sí, sí, pues, sí. Va. pues muchas gracias, Dave. Eh, te digo, vuelvo a repetir, por aceptar la invitación, por venir hasta acá este y pues por el, el ser parte como del movimiento y de, de difundirlo y de ayudar a que esto crezca. Ok, ¿No? sí, sí, claro, gracias por invitarme. Y sí, también quería mencionar que estoy empezando una nueva modalidad de ventas. Entonces, estoy tratando como de organizar una feriecita, digamos, ahorita ah, en el momento sí es estoy, estoy sí. empezando en, en el garaje de mi casa, ¿verdad? Y de momento soy el único expositor. <risa> Pero eh, la idea es como eso, para tener un punto donde la gente venga y pueda obtener las piezas eh, una vez al mes, voy a, voy a ver si se planeó haciéndolas ahora vamos a tener una en, en marzo y este, ese va a ser como, como otra forma en la que pueden adquirirlos pueden estar pendientes de las redes para ver cuándo es la siguiente feria y con gusto pueden venir y los atendemos sí, eh, a esa mucha gente le gusta este... El, muchos chicos todavía a estas alturas tienen miedo que les roben la plata por internet entonces, no, ok, no le, no le robo la pata por internet, venga y vea la pieza, venga, el siéntala. Eh, y el gusto entra por los ojos. Ajá, entonces entonces estoy, estoy tratando de organizar un eventito que, que ojalá, estoy esperando, y de momento tenga ya que alquilar un local y recibir 50 escultores, 20, 30, qué sé yo, que, que todos quieran de, unirse, unirse al movimiento. Luis es el primer invitado oficial. Sí, entonces <ríe> entonces este, estoy usando ese medio también. Va, pues sí, pues mira, no sé, tío, la gente que vaya a ver el video, que les estar por ahí compartiendo, si van a andar por acá, son del extranjero, pues pueden contactarte, ver, ahí tú vas a publicarlo, uh -huh. si sí, son de aquí, y también a lo mejor no los tenemos en el radar, pues también alcen la mano, por acá estamos, y pues este, estamos, ¿no? Que pues todo este, todo este uh -huh. eh, bueno, pues muchas gracias, estamos ahí, eh, pues seguimos en contacto, esperamos seguir regresando, entonces, pues nada. Uh -huh. eh, bueno, eh, gracias por la invitación, ¿verdad? Este, qué dicha que, que, que nos han puesto en el mapa, este, un país eh, importante como México, eh, la cantidad de, de habitantes que tiene, la cantidad de exposición que podemos tener allá es genial. Este, ya que aquí aquí ha sido un poco difícil también este, hacernos notar y también ya aquí somos la quinta parte de habitantes, Esto es muy difícil sí. que, que vayamos a obtener de eh, todo costa rica de seguidores. ¿eh? Sí, exacto. <risa> este, gracias por la invitación. Eh, y no, hagan art toys, hagan Artois, de locos Hagan y, y compren Y compren Y compren y compren. Sí, sí. compren para que podamos hacer más art toys. Exacto, eso es, eso es un círculo Sí uh -huh. Sí, sí, sí, apoyen, apoyen el movimiento Únanse, ah. segundas el movimiento sí. Como dice sí, la canción de control machete Exactamente, exactamente uh -huh. no, Ah, también, eh, vamos a llevar también Ahorita nos vamos a llevar unas, unas piececillas También de allá, este, del Buen Day También vamos a tener allá en la tienda este, ya llevamos también de, de jugueticos, entonces también vamos también a hacer como como esas, este nos vamos a ahorrar los envíos, digamos, ¿no? Entonces también la gente que, si algo les gustó, yo ya subí unas historias digo, a lo mejor ya lo van a ver esto, esto muy tarde pero pues ahí me están escribiendo entonces pues también estamos haciendo ahí ruido Genial, genial. Bueno, uh -huh. Pues muchas gracias por vernos y eh, creo que esta sería la último video que vamos a subir de, de aquí de Costa Rica, por ahí estábamos grabando como ciertos Flashes de donde estamos visitando, y vamos a la a subir al final un collage de todo eso. Y pues ya, gracias. Claro, ah, claro, no. gracias, gracias. Hasta luego.